Muy buenas, hoy vamos a ver compartición de archivos, para eso vamos a entrar a la carpeta que hemos estado trabajando de 2020 tocamos clic ahí y vamos a crear un archivo nuevo, para ello volvemos a nuestro botón de el más que tiene la opción de nuevo tocamos y vamos a crear en este caso un documento de Word muy bien, le damos clic a Word y quiero que vean esto él automáticamente me genera una nueva pestaña que es donde voy a trabajar el documento de Word Aquí rápidamente voy a crear una tablita. Inserto una tabla que tenga una columna con dos filas y voy a poner Parques Nacionales. Ok, para que ahí me, me escriban todos los Parques Nacionales. Y en la otra voy a poner Ríos para que me escriban Ríos ahí del trabajo. Quiero que no tenga una cosa: automáticamente él guarda el documento, se guarda automáticamente, ya está guardado. Y a la par tiene el nombre del documento que dice nombres. o con en nombres, en el en documento en este caso, y le voy a poner un nombre más atinente, como estudios sociales. Sociales, perfecto. Con eso ya el documento está guardado y está creado. Le voy a dar en la X para cerrarlo y volver a la compartición del archivo. Cierro y vuelvo al OneDrive. Okay. Si ven acá el nombre no cambió, eso es a veces pasa, como antes, que hay que darle actualizar para que cambie el dato. Y vamos a compartirlo. ¿Cómo se hace para compartir? Tenemos dos opciones. O le damos en este botoncito que aparece en el nombre o arriba donde dice compartir. Obviamente seleccionando el archivo, ¿verdad? Para poder eh, que se activen esas dos opciones. Ustedes van a escoger dónde, si esta o esta. Tocamos en compartir. Y el primero que vamos a hacer es compartir un link. Toco en la primera opción y le doy cualquiera persona que tenga el link puede utilizarlo reviso que esté activo el permitir edición y con solo estas dos opciones le doy aplicar ahora muy bien ya está la compartición hecha solo tengo que venirme a esta opción de por acá que dice copiar vínculo para copiar ese vínculo ahora me voy a ir para probar si esto funciona al teams por ejemplo a una sección que tenga por ahí y voy a pegar el link, el, ese link ahí, control V, le doy pegar, y ahí lo compartí. En este momento cualquier estudiante o persona que esté en este equipo lo puede abrir, a como lo estoy haciendo yo, y va a entrar al canal, y aquí podemos empezar a escribir ya este, las, las diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, voy a poner Juan Castro Blanco yo, porque estoy esperando que se conecte un compañero que me va a ayudar a... Y voy a poner San Carlos para que vean cómo este archivo compartido pues todos lo podrían estar utilizando. ¿Ven? Ya ahí se conectó y está poniendo el Braulio Carrillo, ya había, yo había utilizado otro. Pero la idea es que puedan hacer la prueba. Esta es la primera forma de cómo compartir un archivo y este, ya voy a enseñarles la segunda opción. Muy buen día a todos, nos vemos en el próximo video.